gracias, presidenta. En primer lugar, estoy encantada de estar aquí. Es la primera vez que acudo a un sitio de estas características y estoy muy satisfecha. Bueno, aparte de, de ser la, la tesorera, eh, soy la presidenta de la Asociación charge de España, que es una enfermedad rara, eh, ...bastante bastante grave... ...entre otras cosas... ...los niños tienen sordoceguera... ...pero cardiopatías graves... ...no me voy a, a extender... ...porque vamos a trabajar en el tema de la sordoceguera... ...pero eh, es un colectivo bastante complejo... ...no, no solo a, a nivel de, la, de las dificultades... Eh, ...que suelen tener a, a nivel fisiológico... ...sino también de las dificultades a nivel... Eh, ...de visión y audición... Que en, ...que en el caso de los niños... Una, diferentes problemas entre, entre otros pueden ser el problema del equilibrio el, el problema motor pero sobre todo el problema conductual que nos estamos a, encontrando o sea, hab, hablaría dentro de las cosas men, menos graves de lo que es el síndrome pero la sordoceguera sobre todo uh, afecta en el, una de las cosas de, en el comportamiento porque son niños que son incapaces de comunicarse es, son eh, muy, muy agresivos y, y ya ya llevamos una, una serie de, de, de años de dificultad por lo fisiológico que causa el síndrome en sí y, y después tenemos otro tipo de, de problemática con el tema de, de, la, de la visión y la, y la audición. Pero bueno, sin más voy a centrarme en el tema que veníamos a, a hablar. Eh, bueno, ¿qué situación es la que nos encontramos actualmente? Pues a nivel de, Hay un desconocimiento social y profesional de la discapacidad. No hay un criterio de valoración. Eh, los criterios médicos y los funcionales divergen. Eh, es cierto, así, explicando un poco mi situación de forma muy rápida. Yo soy de Barcelona. Eh, mi hijo estuvo tres meses hospitalizado en Vallebrón. A nivel auditivo eh, tardaron casi dos años en derivarnos a San Juan de Dios, que era el hospital que, en teoría, eh, conocía más a nivel auditivo el, el tema. Y son dos años que mi hijo, a nivel auditivo, todo lo que ahora... En, es un sordo total por la pérdida total, pero inicial, inicialmente sí que tenía una pérdida no tan grave como ahora, tardamos mucho tiempo en, en ponerle el primer audiófono. Y pensamos que este tiempo es fundamental para la hora, sobre todo, de la simulación, ya, ya no solo auditiva, sino visual. Eh, en, las, en las valoraciones, como he dicho, eh, por dependencia, resulta muy divergente según el equipo del valorado, eh, no hay protocolos de detención. Se actúa de forma pasiva, atendiendo a los casos solo si aparecen en las organizaciones expertas y, se de, y si se dispone de los recursos. No hay un censo. No hay residencias especializadas. En, en, solo hay una en Sevilla. No hay programas de vida independiente especializados. Solo uno en Barcelona. No hay centros de día ocupacionales especializados. Solo uno en Sevilla y uno en Zaragoza. Las carteras de servicio no incluyen servicios especia especializados. Necesitamos la figura del mediador en sordoceguera que sea posible añadirlo a servicios como escuelas, residencias y centros de día y ocupacionales, así como actividades de ocio, etc. Las mayores, eh, los mayores están, están olvidados. No reciben soporte especializado en residencias y centros de día. No hay profesionales mediadores en sordoceguera faltan competencias a las formaciones actuales, intérpretes, guías de intérpretes, mediadores comunicativos, integradores sociales... Bueno, en, en la próxima... Podemos ver que, comparando con otros países, se pueden dividir entre los países europeos según la atención específica que presentan a las personas con sordoceguera y sus familias en tres divisiones. Una primera división podríamos englobar los países nórdicos el Reino Unido, Holanda y en menor medida en una segunda división encontraríamos Italia, España, Portugal e Irlanda y una tercera división sería la resta de países Solo los casos que aparecen en las organizaciones especializadas y en función de los recursos muchos casos atendidos con voluntarios y familiares en la No entiendo. La primera división. Vale, todo esto, disculpen. División vale, en la primera división, lo que he comentado antes, de los países nórdicos, ¿no, Reino Unido y Holanda, tenemos claro, un, sí que hay un protocolo de, protocolo de detección, sí que hay un censo y una atención especializada. En cambio, en, en una segunda división donde nos encontraríamos España dentro de este grupo, no tenemos un protocolo de detección de casos, no tenemos un censo, y además solo los casos que aparecen en las organizaciones especializadas y en función de los recursos. Muchos casos atendidos con voluntarios y familiares. De hecho eh, es una de las, de las semanas que nos encontramos a nivel de las asociaciones que, que, que damos recursos a, a los, en, ese, en entre comillas niños, porque yo me, me incluyo dentro. De, del grupo, de, del colectivo que damos atención más sobre todo a niños que otro colectivo más mayor, nos encontramos muy solos, no tenemos recursos. Y las propuestas que nos proponemos, pues una cartera de servicios eh, que incluyan pues, servicios especializados, eh, unas residencias, no hablamos de residencias de personas mayores, sino de residencias donde incluyan todo el colectivo de sordociegos, excluyendo a los niños y eh, adolescentes, que, que los en, enfocaríamos más en un programa de atención eh, a, este, a, a, a este colectivo, centros de día, programas de vida independiente. También en, eh, pedimos la inclusión de mediadores en so, so, sordoceguera de, de forma complementaria a otros servicios necesarios, la figura del asistente personal. La de dependencia ha de ser equiparable a nuestro, a nuestro profesional mediador en sordoceguera. Es necesario crear el perfil profesional con un currículum acorde al ya existente en los países más avanzados. Eh, también creemos oportuno que, que, hay, que, que hay que hacer un, o generar un hospital de referencia de, mal, de enfermedades que causan sordoceguera, un centro de referencia de sordoceguera. Y, a, y los servicios especializados deben crearse acordes al censo en su dimensionamiento y en su ubicación de forma que no causen pérdidas de raíces sociales ni familiares. Es decir, en este caso nos encontramos que en muchos casos tienen que cambiar de comunidad autónoma porque donde viven no tienen los recursos eh, suficientes para tirar adelante la, la situación en la que están inversas la, las familias. Eh, definición de sueldo de ceguera como criterio de valoración, censo Protocolos de detección y actuación y también incluir en, a los mayores. Y bueno, decir que, como ya que estoy en la Comisión de Sanidad y soy enfermera, trabajo en atención primaria, tengo la suerte de poder trabajar en un trabajo que realmente me apasiona, pero claro, en su día he estado muchísimos años tiempo de trabajar debido a la, a la cura, y al, al, al cuidado que, que dan esto, este colectivo de niños. Que, que, entre otras cosas, tienen sordoceguera, pero tienen muchísimas otras otras patologías, como es el caso del, de mi hijo, que es el Gerard, con un síndrome tan, tan, tan invalidante que el, el problema principal, o uno de los problemas, sería la sordoceguera. Una vida muy limitante, muy limitante, que, o, obviamente, tenemos que dejar de trabajar. Eh, la, la situación de las familias, la, eh, la economía de las familias disminuye, Bastante y, y tenemos muchos, muchas dificultades para, para tirar el día a día. No me entretengo de más. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doña Pilar.